Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar a quienes van llegando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué se cuenta por ahí? Hola, Roxana. Buenas noches, buenas noches La Pampa. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, mientras van llegando, además de agradecerles que estén acá, quiero decirles que hoy es un día especial, este día en el que se celebra la amistad y entonces... Quiero primero mandar un gran saludo a quienes están por acá, que son amigas y amigos, en algunos casos, de toda la vida, desde hace tanto tiempo. Y también pensaba que en el marco de esta actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente, en cuyo marco estamos haciendo estos vivos. Hay mucha gente que se anotó a cursar junto con colegas, eh, que en algunos casos también deben ser amigas, amigos de toda la vida, en las instituciones, que además de espancarse en el trabajo cotidiano, también lo hacen cuando deciden seguir formándose, especializándose, como es este caso. Entonces, bueno, vaya también para todos esos casos, un gran saludo, todo mi cariño y, y esta posibilidad de, de reconocernos a través del trabajo en lazos afectivos, lazos solidarios que en algunos casos duran toda la vida. Y bueno, un saludo especial en este contexto a quien está a cargo de esta actualización académica que es... Verónica Weber, que está por acá, con todo, todo mi cariño. Así, de décadas. Bueno, un saludo a quienes están llegando de todas las provincias de Argentina. Quiero decirles que estamos en este segundo tramo, segunda semana del universo reinvención en este viaje que propone la actualización académica y con estas metáforas y arrancamos fuerte esta semana hablando de la posibilidad de inventar y reinventar las prácticas una de las primeras cosas que señalamos es que eh, hablamos de la reinvención porque creemos que es lo, lo que corresponde hacer cuando todo está mutando, está cambiando, está transformándose en una sociedad tan compleja con una crisis de escala global como lo es la pandemia de COVID-19 o lo fue, como nos gustaría pensar. Después empezamos a, a recorrer la posibilidad de decir, bueno, desde dónde reinventamos y hablamos de las tendencias culturales. Y dentro de las tendencias culturales trabajamos una específicamente que tiene que ver con la inmersión a la que hice referencia ayer, con estas nuevas formas narrativas emergentes que nos abrazan, que nos rodean, que nos permiten habitar historias en sucesivos niveles de análisis. Y hoy quiero recoger, enfocarme, concentrarme en otra tendencia que está totalmente conectada con la anterior, y que tiene que ver con la alteración, justamente pensando en las formas narrativas. Y acá quiero hacer referencia a una situación que ya conté en otras oportunidades, incluso escribí sobre esto, pero que para mí sigue siendo clara a la hora de ubicar en mi propia vida y en mi propia construcción como docente, ese momento en el que empieza a aparecer la idea de alteración como una idea importante para pensar didácticamente y no la encontré en un libro, quiero decir, no la encontré en un libro de didáctica la encontré eh, específicamente en una serie de televisión que imagino que muchos de ustedes habrán visto que es Lost o Perdidos, como se llamó también Lost, esta serie que ya tiene bastantes años, pero que en su momento nos apasionó con la situación de, de este accidente aéreo que, tan, que se produce en una isla y cuyos sobrevivientes empiezan a reconocerse en esa isla, a tratar de, de llevar adelante en esa situación tan difícil la vida, pero en una isla que era rara, que siempre fue rara, donde de repente teníamos en una isla tropical, osos polares, o un humo que nunca terminamos de entender de qué se trataba, pero además esos sobrevivientes empezaron a ser parte de nuestra vida en unas situaciones que se llaman técnicamente de flashback que miran hacia atrás, donde nos contaban quiénes eran antes de que este accidente se produjera, con todo lo que eso significaba. Y, y eso duró varias temporadas, pero además, en un momento, eh, la serie nos sorprendió. Yo digo, fue uno de los días más emocionantes de mi vida, cuando, mientras esperábamos el flashback, lo que ocurrió fue que nos presentó o nos empezó a presentar una serie de flash forwards, empezó a mirar hacia el futuro. Yo suelo contar que miraba ese capítulo con mi hijo y cuando esto pasó decía ¡Es el futuro! ¡Es el futuro! ¡No es el pasado! Pensando que ahí eh, iban a aparecer muchos otros elementos que nos ayudaran a esa comprensión que nos generaba tanta pasión. Millones de personas discutiendo en las redes sobre Lost, escribiendo libros incluso sobre Lost, haciendo una Lostpedia, haciendo líneas de tiempo para tratar de entender. Pero justamente esto, un fenómeno que en la complejidad de esa construcción narrativa no llevaba hacia atrás, no llevaba hacia adelante. Y en un momento, además, como si esto fuera poco, nos empezó a ofrecer tiempos paralelos, desdoblamientos, que era de nuevo eh, tan difícil de entender que la gente colaboraba para tratar de entenderlo, construyendo diagramas, haciendo líneas de tiempo, eh, compartiendo, generando interrogantes. Yo digo, eso que queremos que pasen nuestras clases, no despertar a partir de interrogantes que no tienen respuestas fáciles, una pasión por entender y por colaborar para entender. Pensando en esto que traía Lost, empecé a trabajar en la idea de formas alteradas, donde ayer hablábamos de la secuencia lineal progresiva, las cosas dejan de ser primero esto, después esto, después esto, después esto, y empieza a ser por ejemplo, una propuesta que va a los altos, por ejemplo, una propuesta que se abre y que se despliega en líneas diferentes y donde uno puede seguir por un camino pero también puede ir por otro. Y la pregunta que se me abrió y fue una pregunta completamente didáctica es ¿por qué no esto en clase? Y la respuesta fue rápida. Sí, podemos hacer esto en clase, podemos pensar clases, que tengan más de un recorrido, que peguen saltos, que vayan para adelante, que vayan para atrás, que además salgan al patio, que además vuelvan a la primera clase, que nos permitan reconstruir todo y pensar escenarios de futuro, pero donde además no hay ninguna razón para que todos tengamos que estar haciendo lo mismo al mismo tiempo y podemos ofrecer diferentes caminos. Eh, hay muchísimas otras series que empezaron a jugar con esto, por, ejemplo, por supuesto también hay ejemplos increíbles en la literatura y por supuesto esto también tiene que ver con lo que hacen nuestros estudiantes cuando videojuegan, donde pueden elegir un mundo u otro y en ese mundo puede ser un calor tremendo y haber una sequía en Ciernes o puede ser en, el, este, en, en la Antártida eh, la posibilidad de elegir recorridos y cuando empezamos a jugar con esto en clase, advertimos que traía mayor riqueza, que había estudiantes que decían, yo prefiero elegir bocetar antes que estar dos horas haciendo un análisis súper este, riguroso de este texto, pero eso lo puedo hacer más adelante, o eso lo puede hacer mi compañero y me lo puede contar Mientras yo con eso que me cuenta, genero un prototipo para un proyecto. Y entonces ahí se empiezan a jugar otras cosas en la escena. Y la principal es que nuestros estudiantes pueden elegir, pueden elegir caminos, pero no caminos individuales que además alienten formas, no sé, de competencia, lo último que queremos esas elecciones se pueden hacer grupalmente puede haber equipos que vayan por un camino y otros que vayan por otro y después en algún momento se van a encontrar y eso se va a enriquecer en una trama de colaboración claro, Dark, por supuesto, Dark Dark es un enorme ejemplo lo están planteando por ahí de formas alteradas de formas alteradas que además digo juegan no solamente con el tiempo, sino con la complejidad que supone trabajar con diferentes actores, los diferentes momentos del tiempo. Y uno tiene que estar con un diagrama siguiendo, bueno, este quién era cuando era joven, quién era, quién es ahora cuando es viejo, tratar de juntar el nombre con la cara, con lo que le está pasando y hay construcciones tremendas, grandes, colectivas hechas en las redes para favorecer estas comprensiones, que se hacen solidariamente, que se hacen colaborativamente, que se hacen a la manera de estas formas contemporáneas de inteligencia colectiva. Quiero acá señalar, están aportando muchísimos ejemplos y quiero decir, voy a volver a nombrar esto, que hay un libro que se llama Clases fueras de serie, que escribimos colectivamente y está en el sitio de Fundación Telefónica, donde tienen varios ejemplos de series que juegan con las formas alteradas. Algunas de las que nombraron, pero también Tales from the Loop, también eh, eh, Westworld. Tenemos muchos ejemplos que fuimos trabajando desde una perspectiva didáctica para pensar en cómo nos pueden inspirar para generar clases que tengan recorridos de estas características. Por supuesto, esto nos lleva al plano de lo experimental, ¿no? Porque cada vez que hacemos, que decimos, bueno, vamos a trabajar con formas alteradas, bueno, eso implica salir como de, de, de la tradición heredada, eso implica salir de eso que estamos acostumbrados a hacer, poner el cuerpo, hacerlo con otras y con otros y empezar a decir, Vamos a montar esto, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, vamos a ver hasta dónde llegamos, lo vamos a ajustar, lo vamos a reconstruir, vamos a construir con esto conocimiento didáctico. La experiencia se vuelve bien, bien compleja y ahí están algunas de las autoras de clase fuera de serie y también lectores, qué bien, qué, qué grandes y esa es una gran noticia, pueden ir ahí a ver muchísimos casos que tienen este tipo de inspiración eh, quiero decir algo que tal vez suene un poco contundente pero bueno vamos a, vamos a hacerlo por lo menos a la manera de hipótesis nosotros estuvimos durante dos años haciendo las cosas de una manera completamente distinta a la que solíamos hacer los edificios de las instituciones educativas cerraron y no nos quedó más remedio que decir: bueno, todo lo que hacíamos o estábamos acostumbrados a hacer de una manera en la presencial, lo empezamos a hacer de una manera completamente distinta en la virtualidad o como se pudo, pero de una manera completamente distinta. La pregunta que les traigo tiene que ver justamente con pensar desde dónde nos paramos hoy, ¿no?, para, pensar, para encarar la práctica de la enseñanza. Porque si la presencialidad nos lleva a que volvamos a elegir un único camino, donde además en ese camino en la mayor parte de los casos todos tienen que ir haciendo lo mismo al mismo tiempo, estamos renunciando a algo que ya aprendimos y eso que aprendimos es que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Por lo menos, por lo menos hoy si lo planteamos en términos de formas alteradas y digo, hipótesis de trabajo para ustedes que se están formando en este tema por lo menos podríamos estar haciendo una primera alteración que tenga que ver con levantar la experiencia que tuvimos, con eh, agarrarnos de los aprendizajes que ya hicimos para decir por lo menos hay dos caminos posibles un camino que tiene que ver con un cierto recorrido por la presencialidad pero a la vez hay otro que tiene que ver con las posibilidades que de nuevo fuimos construyendo para enseñar a veces las mismas cosas de otras maneras completamente distintas. Y entonces, ¿por qué no empezar a pensar que eso de por sí da una alteración? Y que con esa alteración podríamos empezar a jugar para reinventar y saltar y decir, bueno, hoy es por acá, pero mañana puede estar por acá arriba. Y unos pueden elegir entrar por un lado y otros por otro lado y encontrarse, pero además ir construyendo esta comunidad que cuando tiene preguntas intensas, que no tienen respuestas fáciles, que son desafíos en serio desde el punto de vista cognitivo, quiere arremangarse y ponerse a trabajar en comunidad, como, como hacemos cuando miramos estas series, por ejemplo, que tienen formas alteradas o como cuando jugamos videojuegos en línea. Voy dejando por acá muchas gracias unos abrazos gigantes en este día en este día de encuentro vamos a seguir mañana gracias por estar ahí gracias por todos los comentarios que van haciendo a, a esta propuesta quiero recuperar que un colega me escribió amorosamente como están haciendo todos ustedes y se los agradezco enormemente eh, en uno de los videos que quedan en el, después del vivo me escribió Gracias por su clase. Y yo pensaba, qué genial, ¿no? Porque en un punto no estoy pensando esto como clase, lo estoy pensando como una dimensión de una práctica de la enseñanza mucho más compleja que tiene que ver con las aulas virtuales, con lo que escribimos, con las actividades que ustedes están haciendo. Pero hay algo de este momento pensado para ser sintético, para ser visual, para generar una idea de cercanía, para, para estar en vivo, que, que alguien lo percibe con fuerza como una práctica de la enseñanza. Y eso también es alteración, ¿no? Y pienso en esos términos, en todo lo que todavía podemos seguir alterando para reinventarnos, incluso esta propuesta. Muchas gracias, un gran abrazo, un gran abrazo, hasta mañana.